Gracias, Carolina. Gracias, Francis, Yerian, a los amigos del de el equipo ¿no? que nos no permite a nosotros llegar a ustedes cada día. Fíjense, el recién pasado lunes, día 21 de diciembre, se celebraron dos fechas que para mí son importantes en la República Dominicana. Una que tiene que ver con lo local y otra con lo nacional. Me refiero al vil asesinato en las Lomas de las Manacla de Manuel Aurelio Tavares Justo, quien se alza quizás con una en una decisión que no fue la mejor, pero que en su momento era lo correcto de acuerdo a su visión de la vida política y sobre todo su visión de la responsabilidad de un líder político. Yo digo esto porque unos días antes en el Parque Independencia de Santo Domingo, él se había, se había, él había dado un discurso multitudinario, convocado con poco tiempo porque Manuel Aurelio Tabar era un, un gran líder, uno de los grandes líderes que ha tenido la República Dominicana y decía, oíganlo bien, dijo él en ese discurso, estas palabras, oíganlo bien, señores del hartazgo, si continúan por ese camino, por ese derrotero, nosotros sí sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. Fue una amenaza. Y como fue una amenaza y él asumió la responsabilidad de esa amenaza, aún con pocas posibilidades Manuel Aurelio Tavares Justo subió a las Manaclas y en las Manaclas murió como un compromiso. Cosa que, de alguna manera, quitó a la República Dominicana la oportunidad de tener un liderazgo Sólido, brillante, inteligente Bien intencionado Capaz Lamentablemente lo perdimos por la palabra Empeñada Fue lo mismo que pasó con Eduardo Edich Chivas en Cuba Que en el año 54 Acusó al ministro De Ministro de Economía, creo que de Cuba Y dijo que tenía prueba de actos de corrupción De ese ministro, como no lo consiguió Se dio un tiro en plena radio Se sí. hizo un disparo, se mató sí que no consiguió las pruebas que él sabía él que llamaba? Si Eduardo Chivas, le decían Gracias. Eddie Chivas. Esa efeméride del 21 coincide con una efeméride que para mí es, la he llevado siempre en el corazón desde de, de, de muchacho Y es que yo le, voy a, yo, le voy a, yo le voy a mostrar a ustedes, vamos a ver si, si ustedes recuerdan esto. Bibi Radio 1070, sí. Canal de Oro Dominicano Dale. presenta... La última, noticia. La última noticia. Mientras, mientras Manuel Aurelio Tavares justo tomaba las montañas escarpadas de, de Quisqueya, Quisqueya, como dijo él en su discurso, dos emprendedores de esta ciudad, eh, Machacho González, eh, Machacho González Burel y Fineta Camilo, eh, iniciaban un proyecto de emisora. Machacho venía de La Voz del Progreso, de haber hecho sus primeros, dado sus primeros pasos, sus pininos en La Voz del Progreso, y decide, con un amigo que tenía que, bueno, en los últimos años, yo no sé si vivió todo el tiempo ahí, pero vivía en la Avenida Libertad, eh, antes de llegar al Puente Seco, que está en la Avenida Libertad, eh, Yusi y construyó, le construyó a Machacho un transmisorcito eh, eh, casero y ese transmisorcito casero creó, a partir de ahí se creó la emisora, la potente emisora nacional Ibirradio Radio 1070. Ustedes acaban de escuchar la promoción del maestro Eduardo Guzmán. IBI Radio 1070 Canal de Oro Dominicano. El día 21... El, el pasado lunes, Ibi Radio, que fue fundada en 1963. ¿Cuántos años hace en Francia? ¿Y tú que sabes más de matemáticas. 57 años. Son 57 años de historia. Mire, ahí está Dani Bruno, uno de los locutores emblemáticos de Ibi Radio, de, de, de, bueno, de, de, de muchos años como locutor y que eh, no es tan viejo, viejo, viejo, ¿no? Eh, pero ahí está Fineta, que es eh, la, la fundadora junto con Machacho, de este proyecto radial. Vamos a ver si sigue. Bueno, ahí está Antonio César Bretón y el otro, no me doy cuenta quién es, porque no lo veo bien de aquí. ¿Quién es el otro? Ahí está Tito Marte, Antonio María, el gran Osvaldo Cepeda y Cepeda maestro de la locución nacional y ya ah, bueno, y Cialo. Marcial Luciano, que hizo durante muchos años, los años que pasaron un programa de música del ayer. Miren, esta es la vieja cabina de Ibi Radio. Ahí está Edward, que es el que está en, la, en el lado izquierdo. Ahí está Machacho en el centro. El otro es castellano, que le decían las ranitas castellano. Y no veo bien los otros porque ese monitor no se ve. Claro. Eh, bueno, eso, esas son fotos históricas de Ibi Radio. Para nosotros, un gran un gran onomástico, porque Ibirradio Radio no solamente estuvo ligada desde el principio a las luchas populares, con su actitud siempre liberal y defendiendo los derechos y las libertades públicas, sino que le abrió la puerta a otro ícono de la libertad y la lucha, como fue José Amado Camilo Fernández, hermano de Fineta, y toda una historia de lucha y perseverancia y de criterios democráticos y liberales como fue José Amado el Príncipe, José Amado Camilo Fernández. IBI Radio fue perseguida, fue cerrada, fue amenazada, pero nunca nadie pudo realmente callar la voz de la que es el canal de oro de todos los francos macorizados Felicidades a Machacho González Y a Doña Fineta Por este nuevo esa onomástico Ibis Radio 1070 Seguirá siendo en nuestros corazones El canal mira, de oro dominicano Decirle que En algún momento Tuvo en, en, en las manos esos controles de mi madre, Lourdes Sánchez ah, sí. de Rodríguez, primera locutora, mujer. Pero que Lourdes y que, comenzó en La Voz del Progreso. ¿sí? sí, empezó, pero tuvo también la oportunidad. Pero siempre se ha dicho, ¿y tú sabes quién iba a dar su primer paso en La Voz del Progreso? Y ya... Eh, mi madre era locutora. Se peda y se peda. Y y se, y, se, en la Voz del Progreso. y se pone como si fuera lo, el, el, el máximo, pero, pero... Esa, es la, esa es la parte de la publicidad de la vida. Pero mi madre... Eh, con ella él aprendía ciertas veces Bien.